¡Hola amigos! ¿Qué tal? La manta de la supervivencia y del espacio sideral va a ser un, pare, un pareado, eh Vamos... Bueno, soy Killer y vamos con el primer contacto de blizz Elle eh, juego de supervivencia espacial Dicen que he cargado a Subnautica pero en el espacio A ver... Ni he jugado a Subnautica nunca Ni a este y digo, mira, para jugar a su que ya está muy quemado y ha jugado un montón de gente, voy a jugar a este. Que lo tengo en la biblioteca de Steam. No sé cómo ha llegado ahí, la verdad, pero. Y me mola el rollo espacial. Vamos a probar el primer contrato. Si me mola el rollo, y si os mola a vosotros, si queréis más episodios, traeré más episodios de Bridge Egg, o Brave Age, como se diga. Y a darle caña al espacio cósmico-sideral. Vamos a ver qué tal. He mirado lo ajustes y vamos al lío. A ver, el mejor modo de juego es US moderado. Historia, enfasis en la historia. Parámetros infinitos, pero aún es posible morir. Logro desactivado. Muerte permanente, sin consejo No tiene sentido gastar tiempo en esta opción. Gratis. Sin restricción o muerte. Todo esto está disponible. La historia y el logro están desactivados. Entonces estándar. Es lo más... ¿No? Vamos lío. Café en mano Y a ver qué tal el juego de Brit hmm. Y si sí, que mucho humor el juego Y lo de Matrix No se sabe nada hace mucho No se sabe nada hace mucho De esta fuente tomo... Joder mío... El equipo de Red Green Software se opone totalmente al hábito de fumar, lo que provoca encabezado molestos en los periódicos y otras enfermedades. Por ese motivo, sugerimos que reemplace este peligroso cigarrillo de la garra de robot por algo más útil. Eh. No, permíteme que fume. No me molesta, hombre. ¿Fuma un robot en serio? A... Estoy de aquí cómo se comporta durante la interrogación? R2D3. R2D3. d 3 You tell us all you know from the beginning. No lie. ¿Confirm? Pon cara de malo y escúpele a la cara a ese pedazo de chatarra Tu carga de en la vieja hmm. Vale Escupir fue mala idea, estamos de acuerdo Mejor será que cuente historia primero puede callarte con cara de malo eh. J mira la copia, no, no sé. Algo más estúpido, pero. Vale. Hay que darle a contar la historia. Venga, decidle. Vamos. Año 2077. En algún sitio de las afuera del universo. Imposible. El universo de no una patada afuera. Todo caso de sistema solar, de la gracia, qué guapo, ¿no? Crucero intertelar anónimo. En un sitio de... Podría no sé, no sé qué ponía ahí, la verdad. A ver si mola como dicen, de verdad. Tengo hiper con el juego. Ya su papa, ¿no? <coughs> Digo yo. Ataque de Broccoli, del universo verde. La verdad. Coño. Hostia. Adiós, papá Pues se podría decir que la nave se ha ido a. La estación se ha ido a tomar viento. Porque okay, vamos, ya estamos en una, nave, en una nave pequeñita comparada con toda la atracción espacial. Vamos a ver. Yo, a ver, Capítulo 1, perdido en el espacio. A ver, yo eh, su náutica la conozco, le he visto muchos vídeos como buen youtuber que fui y soy y no sé. Could not see space. Tell truth. No lie. Confirm. Venga, vamos a repetir. Y se ve eso, ya está. Y el tema ese que, que nada, que... Y me molaba tela, y lo tengo, y nunca he jugado, pero digo... Vamos a ver qué tal, porque si mola tanto como yo espero, y a mí me gusta mucho el rollo espacial, lo mismo me lo paso bien. ¿Vale? Así que vamos a ver qué tal. Un chicle, además lo gráfico está muy bien hecho. Espacial funerario. Soy el guía e integrado de tu traje espacial funerario, con todo lo, lo relacionado a funerales espaciales. Antes de continuar, confirma que a pesar del impacto aún puede leer. Empleo. Está sumido en la situación... La generación funeraria global. Yo soy un plan de historia, que tape tapar ¿En serio? To stop the leakage, you'll need an object You'll need an any holes. Eh, inventario, aquí está. Vale. Venga. You ah, bueno. A ver, hoy digo antes de nada. Un pequeño recalco, voy a llevar el sistema de grabación como lo más normal y lo más obvio, que es cortar las cosas que no valen para nada y dejar la historia y las cosas clave. ¿Qué quiere decir cortar las cosas que no valen nada? Pues imaginémonos un hipotético caso que tengo que con tal tal cosa y está en la otra punta y... Y tardo cinco minutos en, en llegar, pues lo corto. Que en ese en ese camino pasa algo, pues lo pongo. Como yo lo voy a yo lo hago todo mediante el OBS. No dicho nada, no me hace falta. No tengo otro programa, pues yo, y, y, y guay, vale. Y dicho eso, vamos a seguir con el juego. Que busque el comunicador. Eh, esto, comunicador. Tengo un error en confundir antena. No olvides alimentar a la gallina. La gallina ya comió bien. Eh, abuelo Hogar 2U313 La virgen eh, intentando conectarse, electrónica tónica error, la red no está disponible. Miralo de 2008. pues oh, ya va tarde. ¿En serio hay música rusa? Una edición rara de física en varios tomos. Dicen que quien lo lea los 50 libros se convierte en una persona que leyó todo eso. La madre que te parió. Ay, mira, leer, ¿no? Creo. Procesador. Vale, el agua. Eh... Joder, macho, con la música, en serio Tengo curiosidad por ver En serio Funcionan de forma invertida Funcionan de forma invertida ¿Fotografía del abuelo? ¿Dónde ¡Ah! ¡Que está aquí! Digo... Examinar Una de las últimas fotos del abuelo que no se separó de la gallina hasta su muerte Siempre le gustó cómo salió... como salió aquí Se me hizo imposible no poder estar eh, no poner esta foto en, en un Vale. Examinar Costosa, sin filtrar oscura, sin sabores, sin arco Algo que el abuelo cogió solo para su etiqueta aunque siempre lo negaba y arrugaba el rostro cuando señalaba la garganta de esta porquería bueno. Eh, de cigarrillo Toma, déjame no lo esto Oh, que guau, mira, si miro para abajo veo, veo mi... Eh, bueno Recado de espalda, tomar Libro, examinar No tengo cana, lo cual, tontería, goma Hogar Eso me caro. Frigo, mi abuelo Me están dando mucho lo que parece ser papel Mi gato el gato Harry fue mi primera y última mascota, era un gato bueno y orgulloso, creo que incluso la gallina lo, lo respetaba. Al menos me atacaba más a mí que a él. Bueno. Hombre. Siempre fui un buen mozo. La madre que te parió por poder seguir en la barba. Aunque cuando era niño no tenía tanta barba, todo mejoró cuando cumplí atrás. La madre que te parió. Girar. Uf, y esta mierda, colega. Te llamo, gallina. Guía de supervivencia. A oh, mí hay un vídeo, sí. Ah, me voy a arrepentir seguro de poner, de poner el... seguro que me arrepiento, Mear o no mear. A ver. Espacio tan peligroso tan impredecible como tu vejiga. ¿En serio? Se la Vale <risas> Bueno eh, Quitar cinta ya, ¿no? Por favor A ver, bueno, tengo que eh, encuentra el comunicador o deprímete Obviamente este, el, el comunicador no funciona Ah sí, calla antena Revisar la antena. Pues... Vamos, que me va a hacer salida afuera para revisar la antena. Y así puedo empezar a utilizar. Eh, equipamiento, eh, recursos, eh, objetos. Rollo de tela, pintura de plomo y aluminio. Casco. Eh, vidrio, pintura con plomo. Vale. Y esto no puedo romper nada. Logros. Vale. Comida, equipamiento, recursos y hielo. Vale. Tarea. Muy bien, pues... Y esto es... Arco, quema bien, mata la bacteria, calienta el cuerpo Calienta la, la bacteria y mata y mata el cuerpo No lo no recuerdo bien Sirio serio me lo acabo de ver? ¡Uf! ¡Me cago en la hostia! ¿Me, me... Soy gilipollas, para que me lo bebo? Vaya peo que he pillado Vaya puto peo ¿Y ahora qué hago? ¡Camarada! ¡Cuida de tu salud! ¡Y yo la mejor salud! <risa> ¡Oye, pero vaya peo! ¡Papu, vaya pata encima, papu! Aquí ni nada, aquí venga, más, eh, mi amigo Fotografiada por lo mejor amigo del abuelo En la época en la que la loca pandilla que formaron se embarcó Nada Examinar, nada, examinar. Hostia, esto, esto, esto es de un meme, que hijo de puta. Esto es de un meme. Venga, ataque del Broken del, del universo verde. Plano de teatro. El garaje del abuelo estaba lleno de plano con, como esto, con un poco de voluntad y un deton, detonador. Philip, brágase la publicidad. Eh, incluso un Hansel podría construir. Eh, tomar. Utilizar. Vale. Eh, equipamiento. Equipación. Recursos. Herramienta. Agarrador y taladro. Objetos. Vale. Metal refinado. Vale. Yo creo que... Eh, colocar traje espacial. Eh, individualmente tendré que ponérmelo, ¿no? Ya, lo tengo puesto y por qué se coloca el traje espacial Rollo de tela, nuevo plano Vale, yo creo que ya puedo salir afuera, ¿no? ¡Uf! Entra... La antena, tengo que ir a la antena. You've the Now you will need some Oye, no puedo coger la antena. Pues nos hemos jodido bien. Sí, ah, vale, tengo buena noticia Gracias a mi ingeniero de algoritmo Para copiar contraseñas Oh Oh Oh, el oxígeno El oxígeno, el oxígeno, el oxígeno El oxígeno, el oxígeno. No, no me acuerdo de eso Uff, no me acuerdo de oxígeno, colega eh, examinar digo que de, de chica septiembre Uf, pues nada más que me ha dado por no, nada más que me ha avisado eh, vale, recursos equipación, herramientas depuración criptográfica el herramienta personal, masificado Vamos, tengo que liarme a farmear como un puto loco tela eh, hombre pequeño eh, vincular el espacio Seguramente luego podré coger todo esto que me dará papel. Digo yo. Recadón de espada. Eh, y supongo que pasa algo. Pues de pinta de que puedo ponerlo ahí. En serio, solo vale para eso. Para cambiar la, la puta parda. Me cago en la hostia, Serena, macho. Vaya puta. En fin, nada, vamos a seguir, ¿no? Eh, crea una, una estación de depuración: una estación de depuración, comida, agua, equipación, herramienta, agarrador, taladro y estación de depuración metal y cable. Entre eh, goma, pues yo creo que habrá que ir a por metal y cable, ¿no? Crear. Pues vamos, ya que tengo... Vamos, mira. Metal y cable. Metal y cable. Jude. A ver, mola. Visualmente, mola tela visualmente. Meta refinado Lo único bueno que está todo lleno de recursos De cuidado obviamente con, con la Con la tema de Del Del, del oxígeno uh, Va, oxígeno Mamá que me avisa, seguramente luego podré mejorar el tema de los chiquitos ¿no? Porque pues, con tampoco oxígeno si es que ya me dio también ¡Entra! ¡Entra! ¡Entra! ¡Jude! Eh, agua, mira, ya puedo crear la botella de agua eh, Vale, equipamiento, recursos Metal refinado con cuatro de metal, rollo de tela y ahí da recurso compuesto. Okay, es vale, vale. sí, como subnáutica, vamos. Como su náutica no falla. se le he visto, O he mentido. jugué media hora su náutica. Pero sí, eh, farmea, farmea, farmea, farmea, farmea, farmea y coge todo lo posible. Vámonos afuera. El juego mola. El juego mola y ya digo que si os voy a juego, me lo decir que yo juego todo lo que haga falta. Obviamente, para lo primero, primero que vais a a construir, no creo que me vayan a mandar muy lejos Paquete nutricional good, head, picture, sexual... Coge todo esto Todo esto, que pasa que tiene chicha, todo esto Sin perder Eso de vista Venga, venga Porque tengo muy poco oxígeno Aquí ni nada Vamos para adentro A ah, ser posible A... Ah, si me tiene el oxígeno Vámonos ¿Esto qué es? Te hay que la pata abajo No sé para qué vale coja toda esa mierda eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh. Ah, claro, romper Me hace falta algo para romperlo A lo que voy eh... Aquí tengo yo que hacer algo No me jodas No puedo hacer nada Extraer nada Pues ya está me hace falta cable. Me hace falta cable. Cable, cable, cable, cable, cable. Cable. Para hacer el criptográfico. Mira, ya puedo eh, crear para comer. Bueno, estoy bien de comida ahora mismo. Agua también. Equipación. Herramienta. Esto. ¿Qué cable me hace falta? ¿Y dónde voy a pillar el cable? Yo creo que hay aquí al lado. Tiene que haber cable por cojones, ¿no? Comida, mira, mira por lo menos. Comida, comida, comida. Agua, agua, comida. Cadáver. ya está no tengo acá nada, no de tontería Venga Romper, no puedo romper, no tengo nada para romper Pero me hace falta cable, y cable no cojo cable, es que no veo nada vale cable Alguien que haya jugado ya esto me estará viendo y se estará muriendo los dedos lo Pero aquí es que el cable? ¿lo no tiene ahí al lado? Yo tonto la pera, no va el cable no lo ve no va el cable eh no va el cable no el no cable metal mucho metal recurso tela metal refinado crear recurso compuesto vale eh, metal refinado Claro, porque quiero metal Si sí me hace falta el metal Que esté refinado Pero me sigue haciendo falta El maldito cable Que no tengo Eh... Pues ya está. Vamos a trabajar para afuera. Vamos a seguir si encuentro el cable. Mira lo que he descubierto! Te cagado las patas abajo. ¡Ah! ¡Ay! ¡Corre, qué pago! Creo que si he podido naturalizar eso con la gallina, podré coger de ahí algo, ¿no? Me he muestra ahí el cable. ¡Uy, ¡Qué coñazo me puede entrar! ¿no? Lo mismo está ahí el cable, quién sabe mm. Interesante ¡El eh, traje cable! ¿Y, esto, y, y eso cae. ¿eh? Vale ¡Jude! Bueno, vale, ¡El cable! ¡El eh, traje cobre! ¡El eh, traje cobre! ¡Cobre! Así, cable. Yo, yo, yo creo que me hace falta dos, ca dos de cable. Ahora ya puedo. Pues está, se crea. Ya está. Estación de depuración criptográfica. El equipamiento profesional más sofisticado para distribuir información con. Bueno, pues ya está. Eh. If you're sure that this is exactly what was on the blueprint then try to reconfigure the receiver If you have any doubts concerning it that you will eventually suffer an electric shock and then your spacesuit will automatically take your body measurements to order a coffin from our company Thank you for choosing the global Funeral agency mi eh. para actuar eh? para, para hostia? Y pues ya está sí, De pura receptor Esto no es Tampoco El, el, el, el receptor, y cuál es el, el puto receptor? Anda, le él por culo, que no me entero. Vale, que aquí no me mataré! ayuda. Atención a todos los sobrevivientes del transbordador de rescate esperanza. Se envió uno hacia ustedes desde el punto de revocación más cercano. Y a una pequeña falla de motor. El tiempo de llegada de, de los recatitos es de 4.309 años. Jude. Hmm. Crea la porquería impuesta por los desarrolladores y tómala con tus manos. Oye, eh. Capó, eh. Gracias, cría la porquería, impuesta por lo... ¿Y qué porquería, eh? Bueno. Chatarrero, fue diseñado para hacer el, equi el equipamiento profesional masificado para destruir información con disfrazado. Vale, todo lo que ya tengo, chatarrero Ah, ya me lo han eliminado. Claro, porque no me valía a... para nada, digo yo, ¿no? Objeto. Estación. quería impuesta por los desarrolladores. Bombón. ¿Eh? Increíble. sobrevivió uno. Veo tu avatar en línea. ¿Eh? ¡Quieres La comunicación y Ah, bueno, a ver, eh, chatarra Herramienta eh, ojet, ¿dónde está? Esto eh, Cable y cinta aisladora gruesa Bueno, vaya, macho Bueno En eh, fin, chavalines eh, Esto es... ¿eh? Mm, un subnáutica espacial Pero nada les dirá ¡No, no subnáutica! ¡No, no diga eso, aquí Ah, mira, aquí puedo guardar mierda pues mira, puedo transferir todo esto, ¿no? Muy bien Bueno chicos, lo dicho Vamos a salir ya por hoy, vamos a dejarlo por hoy Mola Mola. La verdad es que tengo ganas de seguir explorando Pero vamos a hacer todo, ya os digo eh, Todo aquí que lo veáis eh, Veáis mi avance, mi progreso Y me aconsejéis si ya habéis jugado el juego eh, Como siempre digo, gracias por estar ahí Un fuerte like, suscribiros si no estáis suscritos al canal a Activar la, la campanita. Y ya sabéis que podéis recomendarme juegos. Eh, Aparte de Bahá'í. Me llamo un bombón. Soy mucho hermosa. Me salva, te ruego. Estoy completamente sola. Si quita el caco Si quita el caco, me escucha llorar. Qué, qué cabrones, de verdad. Eh? Y fueron no no... dos Son unos putos cachones. Me ponen un paratata para, para, para distraerme. Lo dicho. Que nos vemos en el siguiente vídeo. Y ya sabéis, dale a la campanita, ahí, ahí, ahí, al like, suscribiros y a la campanita.